Creo que venir a Playtenco yo solo fue buena idea, de todas maneras aquí no hay nadie y si hubiera venido con Exet de todas maneras, pues bueno, él si hubiera querido venir pero de todas maneras estuviera igual de aburrido, bueno voy a ver qué puedo encontrar por acá. Vaya pues aquí parece que también está oscuro, pero bueno no pasa nada, de todas maneras sé que nada malo puede pasar. Oh, pero qué tenemos por aquí. Parece que un nuevo visitante ha venido al fin. <risa> ah, BoxiBu, ¿qué quieres? No te, no me hagas nada, por favor. Ten piedad, soy inocente, por favor. Todavía tengo una larga vida por vivir. <risa> ¡Boxy! ¿Pero yo qué te hice? Yo no te hice nada, por favor. Déjame en paz. Si quieres, ya me voy. Ya me voy, eh. Ya me voy. Perdón por estar en tu fábrica.